saludos cordiales Prisliners de todo el mundo Os está hablando en directo luis hoy es miércoles y os hago la consultoría que os hago todos los miércoles sobre esta hora aquí en youtube las consultas que me queréis poner en el chat saludo en primer lugar a todos los que veis este vídeo luego si os gusta suscribiros porque siempre emitimos en directo y así en los próximos eh, vivos directos pues podéis preguntar vale os recuerdo que aquí os damos nuestra opinión personal y, y bueno, que vamos a empezar, ¿vale? Podéis eh, aprovechar ir poniendo las preguntas en el chat, que ya os digo que hoy es el día, digamos, para responder todas las dudas del chat, ¿vale? Irlas poniendo, voy a avisar a los grupos de Telegram, aprovecho, el que no esté todavía en Telegram, por favor, que mire el enlace que lo he puesto en la descripción de este vídeo y de todos los demás vídeos. Para... ahí tenemos muchísima información y estamos las 24 horas ayudándos. vale ahora mismo voy a avisar a los grupos de telegram que estamos en directo ir aprovechando y poner las preguntas que queráis que os resuelva vale que ya sabéis que todos los miércoles es para las consultas del chat vamos a avisar a, a los grupos de telegram tenemos también si por ejemplo estáis en españa y queréis encontrar trabajo pues eh, tenemos uno especial solo para empleo y trabajo Vale, también para encontrar vivienda etcétera si sois españoles también estáis invitados por supuesto yo soy español vale pues os aviso pues nada venga Prisliners vamos a ir a las preguntas Ah, y ponerme un like por fin los que estáis ahora en directo bueno y los que lo veis luego también saludos a todos ¿eh? incluido a la nueva natalia rendón que dice hola soy nueva bienvenida todos bienvenidos eh, bueno ahora vamos a las preguntas y las poniendo os quiero decir una cosa mm, hay un poco debate con el vídeo de ayer de carolina y que no lo haya visto que lo vea el que hicimos con carolina que estaba en colombia yo creo que carolina viene a trabajar y aportar que venga con sus dos hijos pues es un poco más difícil pero yo creo que eso es más valor para ella yo creo que carolina no viene aquí a pedir ayuditas viene a aportar y a sumar vale, con su hijo que que encima el hombre pues tiene el síndrome de down pero bueno que cada uno que opine lo que quiera pero yo la veo una chica súper trabajadora bueno vamos a las preguntas y, y lo que decimos siempre llevarlo al siguiente nivel vale en cualquier ciudad o población que haya más de un Prislines podéis quedar para tomar un café y apoyaros entre vosotros como hicimos el sábado pasado en argentina en buenos aires y aquí en madrid en españa el próximo eh, domingo hay otra reunión en Barcelona, ¿vale? A las 13 horas en la Sagrada Familia. Meteros en Telegram y preguntar por jessy que la está organizando. Y tenéis también otra en Medellín, eh, hablar con Claudia, eh, que es usuario en Instagram, es clau.alvarez.1. Y también hay otra reunión de prislines en Bogotá, que la organiza Carolina, la chica que estuvo ayer en el live. En el propio live del vídeo está su WhatsApp. Bueno, vamos a las preguntas. Prislines. Ah, voy a poner aquí una cosa. Para no pasar mucho de tiempo, ¿vale? Venga. Bueno, voy a ir de arriba para abajo, ¿vale? Saludos a todos los que estáis. Claudia, precisamente estaba hablando de ti. Presente. Claudia es la que organiza la, la, la reunión de Medellín, ¿vale? Si no me equivoco, sí, sí, que me hago ya un lío de ciudades. Claudia, que está en el chat ahora mismo, contactar con ella los presidentes que estéis en Medellín, ¿vale? Bueno, venga, vamos a ver preguntas. Saludos a todos. El Salvador a todos los países colombia a burgos Oscar darío reyes argentina ángela vergara bueno a todos vale Prislines para agilizar un poco el vídeo os saludo a todos estoy muy contento de estar con vosotros vale ya sabéis que los miércoles para las dudas del chat Mañana seguramente hay una invitada que está en españa y el viernes con el letrado con don alberto Bueno el primero que tenga preguntas que me las pueda me las pueda poner Vamos a ver, Isabela Suárez. Hola Luis, soy colombiana, quisiera tener más información del voluntariado. Necesito tener el NIE, voy a hacer a tener voluntariado y en España llego como motorista puedo tener permiso de trabajo como Isabela Suárez. El voluntariado, a ver, antiguamente el tema de la visa de estudios y la visa de voluntariado siempre había que pedirla en el consulado. Lo cambiaron y ahora eh, la visa de estudios por lo menos se puede pedir. En España entrando como turista en los primeros 60 días. No estamos seguros, ojo, si también el voluntariado. Yo creo que sí, porque siempre la visa de estudios y voluntariado han ido juntas. Igual que cambiaron que para la visa de estudios se podía pedir estando en España, creo que la del voluntariado también, pero es mi opinión, no lo tengo todavía verificado con nadie que lo haya hecho. Entonces, para más seguridad, el que quiera venir como voluntario que lo pida en el consulado, ¿vale? y si no pues que venga aquí a españa y lo pida pero que tenga un plan b cuál sería el plan b pues mira si no me dejan hacer un voluntariado me inscribo en un curso barato económico que los hay y ya está ojo siempre en los primeros 60 días ¿eh? que para pedir la visa de estudios tiene que ser en los primeros 60 días de estancia como turista que luego ya no te dejan vale y el niño no te preocupes que te lo darán cuando lo pides vale a ver venga voy a intentar ir de arriba abajo vale no hace falta que me la repitáis os he puesto que escribáis cada dos minutos, pero vamos, si me habéis hecho la pregunta, voy a intentar respetar el orden. Si no, ya luego os digo que, que la volváis a poner. A ver. Dice, por ejemplo, Ela Herrera. Soy maestra de educación temprana graduada en Estados Unidos bilingüe. ¿Qué probabilidades tengo de conseguir trabajo en mi campo en España? Muchas, muchas. Ela Herrera, porque en España la el, el rublo de la educación junto al de la sanidad. Eh, vamos, tiene mucha demanda de profesionales. A ver, nos dice Eli Naupa. Hola Luis, hace dos años llegué a España y pasé directamente a Francia. Quisiera saber cómo puedo hacer para esos dos años, me valgan para el arraigo social. Eli Maupa, en mi opinión, no te van a valer, porque el arraigo social es que estés dos años, perdona, tres años, pero viviendo en España. No sé en Francia cómo estará, ¿vale? Yo sé lo de España, que. Pero para España, para el arraigo social en España tienes que estar los tres años en España, no vale que estés en Francia. Nos dice Salcedo, Verónica Salcedo, Luis, acabo de comprar pasajes, algo el mes que viene a Madrid. ¿Puedes decir un paso a paso, resumen, de lo que hay que hacer al llegar a España? Porfa, un orden. Pues Verónica, eso ya, a ver cómo que lo que tienes que hacer. Se supone que vienes con tu alojamiento y con tu dinero para la estancia yo no sé luego lo que vas lo que quieres tú hacer si vas a estar aquí como voluntaria si vas a estudiar si vienes como turista y para hacer turismo o si vienes con una visa de trabajo ¿Sí? yo creo que o sea, aclárame la pregunta, Verónica, ¿vale? O sea, cada persona es un mundo. A ver, las leyes son comunes en toda España para todo el mundo, pero luego cada uno, no es lo mismo el que viene y se quiere ir a un pueblo a vivir que el que viene y se quiere quedar en una ciudad porque le gusta el asfalto. Me lo amplías un poquito, ¿vale? Jessica Andreina, nieto Contreras, buenas noches. Quería saber si es verdad que la Cruz Roja ya no presta ayuda de vivienda alimentación también tengo una preocupación viajo con mi bebé de 10 meses y no quieren alquilarme ni habitación pues jessica andreina nieto contreras siempre os digo que hay que hacer emigración responsable y no venir a españa a pedir ayudas porque entonces acabaríamos todos como en venezuela que me den que me den que me den y al final de dónde te lo dan porque lo que os dan lo que dan el estado nos lo quita nos lo quita para entonces yo no sé si la Cruz Roja da, da ayuda o no. No hay que abusar de las ayudas si uno no las necesita. Y el tema de la habitación, pues aquí hay muy, mira la aplicación Airbnb que te alquila habitaciones. El otro día estuvimos con Silvia que le sale 13 euros al día la habitación. Hala, un superchat. Pero has retirado el mensaje Daniel. Lo lo, lo haiza. Pero bueno, muchas gracias por el superchat, ¿vale? Oye, si alguno es muy urgente, que me ponga el super chat, ¿vale? Pero bueno, yo voy a ir de arriba para abajo. Venga, Milena Tolé. Eh, hola, eh, desde Colombia he visto todos los vídeos, pero no entiendo. Quiero saber si en los pueblos para repoblar se puede ir a conseguir trabajo y poder estar así legal. Sí, claro que puedes. A ver, las leyes son las mismas para vivir en un pueblo que en una ciudad. Es lo mismo para toda España. Da lo mismo ser en un pueblo que en una ciudad. Eh, María Consuelo Rincón. Hola, Luis. Yo viajo el 20 de enero. Perfecto. Pedro Manuel dice: ¿Has tenido algún caso de personas latinas en Bélgica? ¿Cómo les está yendo por Bélgica? En realidad, lamentablemente, para mí, mi esposa compramos pasaje a Bélgica para marzo. No lo sé, Pedro Manuel. Yo he visto la. De Bélgica no sé, pero he visto de Dinamarca y de Suiza y muy mal, ¿eh? Porque por lo visto allí te dan mucha ayudita. Ahí sí que te dan ayudita. Te pagan, hecho entrevistas que están aquí en YouTube, las podéis ver. Algunas hasta me han pedido que la borre, pero yo no borro ningún vídeo, salvo que me lo diga un juez y el tema en, dinamarca, en bélgica no lo sé pero en dinamarca y en suiza te dan mucha ayuda te dan hasta alquiler te pagan la casa te pagan no sé qué pero eso sí luego te votan al cabo de un tiempo te dicen mira ya no hay más ayuda vete no es como en españa que a lo mejor no te dan tanta ayudita te buscas tú la vida pero luego nadie te va a echar por otro lado si te tiras seis años si hicimos el otro de un vídeo todavía lo podéis ver de, de, de, ponía de Dinamarca, que ¿qué pasa en Dinamarca? Pues que te dan unas ayudas, te, están, te estás seis años ahí, no te dejan trabajar, te dicen que estudies, eso sí, te pagan la comida y te pagan el, el la vivienda. Parece eso, es lo que me decía la invitada. Y, pero llega un momento que eso se acaba y te echan. Ese es el resumen. Claro, como tú no estás aportando nada, el Estado puede decir, bueno, ya no te ayudo más, vete, vuélvete a tu país y si te deportan a tu país, según decía la invitada, ¿eh? que hay un Estado. Ojo, no es Bélgica, ¿eh? Lo decía de Dinamarca y de Suiza, tuve otra entrevista que también la podéis ver, ¿vale? Casos reales, que le he hecho la entrevista por Skype. Dice CDLM 1946MFC, buenas tardes Luis, qué tal fácil conseguir una ONG que tenga papeles de voluntariado? Eso sí, sí, eso lo tenéis que buscar vosotros, ¿vale? para Tanto la visa de estudios como el voluntariado, tenéis que buscar ONGs, como tú dices, y conseguir que te acepten y ya con eso te vas al consulado. Y te haces la visa de voluntariado, ¿vale? Cuanto más tiempo, mejor. Máximo es un año. Pero luego lo podrías renovar aquí. Insisto, si no puede ser por más voluntariados, podría ser por por tema de estudios. Hasta llegar los tres años de arraigo social. Mauricio Miranda, saludos desde El Salvador. ¿Cómo puedo conseguir trabajo en España desde El Salvador? Mírate los vídeos que os hemos hecho, Mauricio, y ahí os decimos aplicaciones. Como resumen te digo, por ejemplo, milanuncios.com, el último vídeo de la reunión de los príncipes en Madrid. El chico de Argentina nos explicó que cómo consiguió el trabajo a través de esa aplicación. Y llegó a España un lunes y el martes ya se fue a trabajar. ¿Vale? Tenéis que ver los vídeos, ¿eh? Pero insisto, no porque me veáis a mí, sino por vosotros. Es muy importante. El que vaya a venir a España o el que esté en España y quiera encontrar trabajo es muy importante porque hay mucha información ahí, ¿vale? Útil para vosotros. ¿Vale? Que por eso lo hago además. Pero bueno, te he dado el resumen. Dice Alto Diseño, Interior, Comercio y Materiales. Saludos desde Argentina a ver diana diana Ibarra. me contacté con el ayuntamiento eh, donde quiero ir a vivir para ver si aplicamos el programa de yo republo ya tengo el número del alcalde perfecto enhorabuena por cierto una noticia sobre yo repueblo tiene cerrada la página porque fui seis tantos pero creo que le hemos dado eh, yo pienso que la va a volver a abrir adaptada para todos los que venís de fuera porque yo creo creo es mi opinión personal es ¿eh? que el hombre se ha dado cuenta que con los españoles no había para repoblar españa y tenéis los mismos derechos vosotros que un español que un europeo pues se arreglan los papeles y yo creo que el hombre lo que va a hacer es en un futuro volver a abrir la página de yo repueblo adaptada para que cualquiera pueda venir vamos la la idea que, que es como tiene que ser no con esos vale bueno pero enhorabuena mientras tenéis que buscaros vosotros mismos digamos la, la manera aunque hay más páginas eh hay más páginas Damián Sánchez, hola Luis, voy de turista para quedarme tres años para comenzar a ir, pedir arraigo. ¿Cuánto tiempo puedo conducir en automóvil canjeando mi permiso de Argentina o con el permiso internacional? Damián, mientras estés legal y puedas y tengas hecho el canje, puedes conducir. En el momento que te quedas irregular, no puedes conducir. Es, es lo que yo sé, ¿vale? Eh, dice: una, una idea es que en vez de quedarte irregular, te cojas una visa de estudios, un curso baratito o un voluntariado. Entonces sí puedes conducir, ¿vale? Y puedes trabajar legal eh, a media jornada. Gabriel Quijada, hola, ¿cómo están? Yo tengo mis títulos apostillados. Cuando viene Argentina esa apostilla, me sirve para España. Claro, para eso es la apostilla. Eh, Bosti, hola Luis, ¿hay voluntario para parejas? Sí, perfectamente, claro que hay voluntario para parejas, pero buscar el voluntariado antes de venir, PRIXLINES porque luego mmm, yo no estoy seguro si el voluntariado se puede pedir estando aquí es mejor que lo que lo arregléis antes de venir la, el, el estudio sí, la visa de estudio sí seguro que sí se puede el voluntariado lo estamos investigando creo que sí pero no estoy seguro vale de todas maneras si alguno viene con el plan de voluntariado y no lo consiguiera pues siempre tiene el plan b de hacerse un estudio vale pero insisto todo en los primeros 60 días por eso todo lo que todo el trabajo que trae que se ha adelantado mejor vale seguimos bueno saludos rafael paredes que te estoy viendo ahora tu saludo julio carmona es uno de los administradores del chat de telegram el que no esté todavía en telegram que, que se meta debajo de cada vídeo pongo el enlace y por cierto los que estéis en el chat ponerme un like por fin que es muy importante para que lleguemos a más gente vale y decírselo a, a personas que conozcáis a las que creáis que también podemos ayudar vale que se suscriban al canal y vosotros ahora mismo salir un momentito poner like y ya seguimos vale yo sigo leyendo las preguntas venga eh, Saludos a las vegas nevada muchas gracias milena medina Frank Rivera, hola, buenas noches. ¿Podría regalarme la dirección donde se debe pedir el asilo en Madrid? Gracias. Se pide en la comisaría de Aluche. Comisaría de Aluche. Mira en Google Maps, comisaría de Aluche. Creo que está en la vía de los poblados, pero bueno, busca por comisaría de Aluche. Oscar Darío Reyes, Luis me pregunta si, si ya me han aceptado en la inscripción del voluntariado. Dónde es que se pide el permiso para estancia, o cómo es el primer paso para ello. Yo me encuentro en Burgos, España, Oscar Darío Reyes. Muy buena cosa. Si ya te han aceptado y estás en Burgos, España, vete a la oficina de migración y ya no sacas de dudas. Te vas a la oficina de migración, siempre que estés en los primeros 60 días de turista, y lo dices: Me han aceptado en tal voluntariado, soy Oscar Darío y quiero una visa de voluntariado. Y nos cuentas qué tal te ha ido. Y ya si te lo aceptan, es que sí. Es como la visa de estudios que siempre han ido juntas. ¿Vale? Venga. Y si no, un plan B. Te buscas un curso. Lo más barato posible, que los hay. Y también eh, sería lo mismo, ¿vale? Pero vamos, la oficina de inmigración hay que ir. Andrea Mejía. Hola, Luz. Buenas noches. Soy nueva. Mi esposo está en Barcelona y tiene cita en Zaragoza para la cita de asilo. Será muy complicado que se admite a la solicitud. Por favor, contéstame. Andrea Mejía, no es complicado que te la acepten. Eh, siempre que el relato sea real. No vale inventarse el tema de asilo. Pero si es una, una solicitud real, te la van a aceptar, ¿vale? Eh, esto creo que es una respuesta. A ver, Kisi Lozaina, hola Luis, espero que se encuentre muy bien. Soy venezolana en Chile, me gustaría saber más de Valdemosa. ¿Qué, qué comunicación con el ayuntamiento? Pues no lo sé, mm, Kisi lo alza es que mm, a ver, cada ayuntamiento es un mundo. Entonces, para comunicarse con el ayuntamiento ya tenéis el enlace para todos los pueblos de España, y tenéis el email, el correo electrónico, el teléfono, la dirección. Ya luego si os contestan más o menos, mi consejo, si no os de solo con un pueblo, que tiquese de ese pueblo, si ese nos contesta, buscar otros que estén alrededor o que os gusten también, ¿vale? No os lo juguéis todo a una carta. Tenéis siempre un plan B. Es mi consejo, ¿vale? Venga, Ximena, Ximena, dice Luis, podrías profundizar más acerca de la visa no lucrativa desde dónde se gestiona eh, cómo se hace todo el dinero para tenerlo en españa etcétera gracias a ver te voy a condensarlo en un minuto si puedo venga simena huyo a la visa no lucrativa te permite vivir en españa de forma legal vale la idea es que si te estás dos años en españa de forma legal y eres latina en dos años que residáis legalmente podéis pedir la ciudadanía española la nacionalidad son dos años vale ¿Qué pasa con la visa esta no lucrativa? Que te la dan muy fácil. ¿Cuál es el único.? ¿Dónde se pide? En el consulado del país de España, eh, en el que estés. Si estás en Argentina, el consulado de España en Argentina. Si estás en Colombia, Consulado de España de Colombia. ¿Qué te piden? Que les enseñes. Ojo, solo que les enseñes, no que les des que tienes mil eh, euros más o menos. ¿Vale? Ojo, solo enseñar. Esos 25.000 euros se supone que son es mucho dinero pero es para que vean que tú puedes vivir cómodamente en españa tú los enseñas con poco más que eso y que vamos cuatro requisitos pero lo importante es ese que tienes ese dinero lo enseñas, no se lo tienes que dar a nadie lo enseñas te dan la visa no lucrativa te vienes para españa te estás un año al año lo renuevas ya desde aquí otro año y a los dos años puedes pedir la ciudadanía española ese es el plan y el resumen vale el problema los 25 26 mil eurillos pero bueno yo siempre digo los de un año te pueden servir para el siguiente si no te los has gastado te los podría dejar alguien solo hay que enseñarlos ese es el resumen del resumen javier Tisera, hola Luis, ¿qué diferencia hay entre sacar el nie, el empadronamiento es lo mismo, es lo distinto? El nie es un número que te da el Estado español, número de identificación extranjero nie, es un número que te sirve, pues por ejemplo para comprarte una casa, para comprarte un coche, para comprarte una moto, para abrirte una cuenta bancaria, es un número de identificación. Por cierto, es va a ser el mismo número ya para toda tu vida, ¿vale? Y el empadronamiento es otra cosa, el empadronamiento es ir al ayuntamiento de la ciudad o el pueblo donde vas a vivir. O, donde estás viviendo, y decirles que mire, yo vivo aquí en la calle de los palotes número 5. Eso es empadronarse. Vale, el empadronarse es gratuito y el NIE te piden creo que son 6 o 7 euros por la gestión. Vale, Marta Castro. Buenas noches, saludos, Luis. A todos los clientes, estoy viendo el vídeo. De... ah Muy bien, muchas gracias, Marta, por pedir el like. Eso, el que el que no haya dado like, por fin, un like, por fin, por fin. Solo os pido eso. Vale, venga, dice Harry. Herchi Madrid, estoy en trámite a tarjeta comunitaria, llevo cuatro meses esperando a la resolución. Es normal, es normal, tiene mucho colapso. Dice Adán González, saludos Luis, ¿cómo mudar el trámite de asilo a Madrid a Vigo? ¿Debo estar empadronado en Vigo y luego eh, cuando vaya a Madrid? No, en Madrid no te piden el empadronamiento. Pero bueno, si lo empadronas no viene mal, entonces simplemente te vienes a Madrid. Y trasladas, te vas a la oficina de inmigración y lo dices, mira, estaba en Vigo pero me he venido a vivir a Madrid. Hombre, si les llevas el empadronamiento va a ser más fácil, más rápido, ¿vale? Pero eso es un trámite sencillo, ¿eh? he hecho he hecho entrevistas a unos chicos que empezaron en Madrid y luego seguían seguían el trámite en Murcia, se puede hacer perfectamente, no es difícil. Silvina Cebedo, eh, puedes estar regular, dice, si puedes estar regular puedes pedir la nacionalidad a los dos años, sí, esa es la idea, Silvina. Acevedo cualquier latino que esté legal o regular mejor dicho en españa dos años puede pedir la ciudadanía o la nacionalidad se convierte puede pedir ser español si quiere eh, siempre os digo el ejemplo a una persona de áfrica por ejemplo o a una persona de japón le piden 10 años pero a latinoamérica pues solo son dos años es una gran ventaja vale eso lo tenéis que tener en cuenta pero claro hay que estar legal vale o sea regular mejor dicho Melu romero hola en inmigración también te piden el tour el turístico obligatorio es suficiente el boleto de avión ida y vuelta reservado del bolsa de viaje melus romero lo que más a ver lo que piden lo sabéis muy bien todos vosotros pero vamos yo os digo lo que están mirando más ahora por todas las entrevistas que hago lo sé desde luego dónde os vais a alojar es fundamental es fundamental es lo que más están mirando eh, al llegar Dónde se guste alojar que viene usted ocho días dónde, muéstreme dónde se va a alojar el dinero pocos casi nadie me ha dicho que se lo miran pero el alojamiento todo el mundo me lo mira el alojamiento si vas en plan de tour turístico también te vale pues mire voy a hacer un tour turístico por toda españa y un día voy a estar en madrid otro en burgos también valdría vale pero desde luego sin alojamiento mejor venir con todo con todo es mi consejo pero desde luego sin alojamiento no vengáis ¿eh? hay sitios que podéis conseguir alojamiento muy barato ¿Vale? Esto, últimamente os estoy diciendo la aplicación AIRBNB, que es más barata que un hotel y que un hostal casi. ¿Vale? Pero lo digo porque lo conozco, ¿eh? no por ningún tipo de publicidad. Ricardo David, hola Luis, desde Argentina, mi hermana ha conseguido nacionalidad española. Eh, tengo que tener los años de residencia en España. Vive actualmente en Valencia. ¿Yo podría solicitar la tarjeta de residencia? Pues eh, depende, porque tendrías que demostrar, Ricardo, que dependes de ella económicamente. ¿eh? Entonces, eh, si ¿sí lo puedes demostrar, sí. Si no, no, porque eso, te, eso es más para madre, padre, hijo e hijos, ¿vale? Prilina, se me ha ido esto para abajo. Vale, bueno, ya lo he controlado, sigo para abajo, ¿vale? Voy no, no hace falta que me repitáis las preguntas, por fin, que luego si no me voy a hacer un lío. Dice: ¿En qué lugar, Rodrigo Otero, en qué lugar puedo pedir el asilo político? En la comisaría de policía de allí de Burgos giovanni gil eh, viajo como un turista después de tres meses puedo seguir pagando la seguridad eh, pagando la seguridad privada hey la puede seguir pagando sí sí si la compañía de seguros te la este, sí no, no sé por qué no sí vamos yo yo sí la pagaría si sí. daniela vázquez bueno se la hemos dicho dice estoy en tenerife me casé con un español ya que soy colombiana el día estuve la cita de la oficina de extranjería, me dieron el número de NIE, pero viajamos a Barcelona. ¿Puedo cambiar? Sí, puedes seguir en Barcelona. Toda la administración esta es, es nacional, ¿vale? Lo podéis trasladar los expedientes. Gracias, gracias, gracias a todos, Prilines. Muchas gracias. Saludo saludo a toda Venezuela, Yamilet La Deta, que estoy viendo ahora tu saludo. Milena Tole, si llego como turista. ¿A cuánto tiempo puedes pedir el nie? ¿Cuánto antes? Desde el minuto cero puedes pedir el nie. Incluso, Milena, lo puedes pedir antes de venir a España en el consulado. Vale, La clave para pedir el nie es el motivo. Es más, te digo desde el minuto cero. Porque si vienes como turista, pídelo en los primeros 90 días. Porque luego si te quedas como irregular ya no te van a dar el nie. ¿vale? Entonces pídelo tranquilamente y te van a pedir para qué quiere usted el nie. El otro día una chica decía bueno yo quería el nie porque me quieren hacer un contrato de alquiler le dijo el policía enséñame el contrato de alquiler no lo tenía y dice bueno voy a abrir una cuenta bancaria y entonces se lo dio vale Alex Ortiz no sé lo que habláis ahí pero bueno yo lo que sea buenas noches nos dice Judge Harsen buenas noches qué papeles piden para estudiar los institutos de las universidades pues según lo que quieras estudiar pues es una universidad que tiene el bachillerato Vale, si es un bachillerato que tienes lo. depende de lo que quieras estudiar, ¿vale? Y todo apostilla por fin, apostillado, para que no te pongan dificultad. Frank Rivera, buenas noches. También me puedes regalar la dirección donde sacar el DNI. Es lo mismo. La donde el NIE, en la policía. Tenéis que ir a las oficinas de la policía. De donde estéis. Pedro Alvarado, saludos desde Ecuador. Saludos, Pedro. Jesús Fernández, hola Luis, consulta, mi pareja. Es española, queremos irnos a España. ¿Cómo sería más rápido solicitar yo la residencia con matrimonio o como pareja? De hecho, estamos en Chile. Buena pregunta, amigo. Mira, mmm, lo que tú quieras, pero yo te digo, como matrimonio simplemente es enseñar el papel de que estáis casados, ya está. Ya estáis casados. Eh, como pareja, de hecho, prácticamente es lo mismo. Lo que tienes que demostrar que lleváis un año de pareja. De hecho. Y ahora me dirás, ¿y cómo demuestro hecho? ¿Cómo lo demuestro? Pues a veces es más fácil. Con el matrimonio de que os habéis casado. ¿Vale? Pero por lo demás es casi lo mismo. Y ojo, en muchas comunidades de España, entre las que está Madrid, te piden un año de demostrar que llevas de pareja de hecho. Pero hay algunas comunidades, pocas, creo que Cataluña es una, creo, ¿eh? Que te piden dos años de demostrar que llevas de pareja de hecho. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Pero bueno, la pareja de hecho la podéis pedir ¿eh? en toda España también. Dice. Ejecutiva de esto en trámite de tarjeta comunitaria llevo cuatro meses esperando que sí ya lo hemos hablado no me repitáis toda la misma pregunta por fin que perdemos tiempo eh, Junior Díaz León cuando vas a la cita para la tarjeta roja te dan te dan siempre o pueden no dártela te hacen más preguntas te la suelen dar no, no a mí me habéis dicho que no se hacen más preguntas vale es lo que me habéis dicho no o sea, lo que ellos vieran algo así muy, muy raro, no te suelen hacer más preguntas. Junior Díaz León. Andrea Mejía, en la primera cita, cuando solicito el asilo, ¿me pueden dar el NIE? Sí, no es que te lo puedan dar, Andrea Mejía. Bueno, en la primera cita, ya sé lo que dices no dices en la tarjeta blanca, dices cuando dices que vas a pedir asilo y te dan la cita para dentro de una semana o incluso para dentro de un mes o para 11 meses. Te podrían dar el NIE, sí, lo puedes solicitar te van a pedir el motivo. Te lo podrían dar, pero en esa primera cita tendrías que pedir tú el NIE. Yo es lo que te iba a decir que cuando dan la tarjeta blanca ahí ya va incluido un NIE, pero si a ti te urge el NIE pídelo, ¿vale? O pide cita para el NIE aparte. Lo dices ese día, si te lo dan en ese momento genial, y si no pide cita para sacar el NIE. ¿Vale? Y piénsate el motivo, te van a pedir el motivo, ¿vale? pero no es difícil, ¿eh? El NIE no es difícil, no tiene que ser difícil dice que si como voluntaria me debo ir sola o puedo irme con tus hijos buscar un pueblo donde me den trabajo pues eso es lo que hablábamos ayer con carolina Prislines a ver es más fácil emigrar uno solo pero carolina por ejemplo pues que tiene dos hijos uno con síndrome de down y ella no se quiere separar de su hijo y se los quiere traer aquí porque piensa que aquí van a estar mejor pues para mí eso esa decisión merece todo mi respeto y yo la veo una chica muy valiente y yo no la veo que viene a españa a mendigar yo veo que viene a españa a trabajar con la dificultad que supone traer dos hijos es más difícil entonces eso es una decisión tuya de venir con hijos es mucho más difícil pero no es imposible como muchas de vosotras habéis dicho en los comentarios y estoy de acuerdo ¿Vale? entonces carolina para mí merece todo mi respeto que ya es una luchadora en su país en, en colombia ha luchado pues ahora hay que venir a luchar a españa para mí merece el respeto y el apoyo yo no... Por supuesto, va a ser más difícil para ella que si viene sin hijos, por supuesto. Pero, bueno, yo creo que es la reflexión, ¿vale? Venga, Luis Casi, es que, no, pues a ver, ¿qué quieres que chille? Otra vez, es, ya? es que aquí ya es tarde, Prislines. Por cierto, que es tarde, que ya, lo voy a dejar, es que hoy hablo más bajo, a estas horas no sé por qué, pero hablo más bajo. Aquí son ya muy tarde, son las 12 de la noche por ahí. A ver. No, no chillo no ya chillo más en los otros vídeos hoy los miércoles muy más bajito ¿vale? dice alto diseño interior comercio materiales hola Luis me llamo Noelia mis dudas sobre mis hijos de edad escolar qué documentación de presentar pues mira no te preocupes a ver aquí en España todos los hijos tienen derecho a la educación vale entonces hombre si traes lo que hayan estudiado y si lo traes apostillado pues mejor pero si no no te agobies que nadie se queda aquí en españa sin escolarizar está por encima el derecho de un niño a ser escolarizado que todo lo demás que estar con papeles o sin papeles que estar regular o estar irregular hombre eh, si lo traes sin ningún papel pues le van a hacer algún test o algo para ver qué conocimiento tienen y en qué, en qué nivel le ponen o te lo van a preguntar a ti si lo traes con los papeles de sus estudios pues mucho mejor mucho mejor y si están apostillados pues ya ni que te cuento Carlos Quintana. Hola Luis, mi hija ya tiene nacionalidad española, pero no tiene mi apellido. Sin embargo, está conmigo desde los 6 años de edad. A tiene 37, está casada y vive con mis dos nietos. Perfecto, Carlos, pero se ha cortado y la pregunta. Me caché la mar. Verónica, Luis, yo del paso a llegar a Madrid soy venezolana, voy a pedir asilo. Pues, pero el paso a paso llegar a Madrid. Vale, ya te entiendo, Verónica, que antes no me lo explicabas. Si vas a pedir asilo, ya me lo has aclarado. Perfecto, te lo digo. Mira, llegas a Madrid, perfecto. En el aeropuerto yo no lo pediría. Se puede pedir en el aeropuerto. ¿eh? Es más, en cuatro o cinco días te dan la respuesta. Y si eres venezolana, igual te digan que sí. Por razones humanitarias. Y creo que sales ya con tarjeta roja. No estoy seguro, pero yo creo que sí. A ver, te tienes que pasar 5 cuatro, cinco días a lotonjas. Te tienen ahí retenida en el aeropuerto. Si eres venezolana... Eh, no te van a devolver, te van a dar por razones humanitarias, y es posible que en cuatro o cinco días salgas con tu tarjeta roja ya dispuesta para trabajar, pero no es mi recomendación. Lo habitual es pasar. Si quieres, ya hablamos un día porque no es mi recomendación, pero bueno, seguimos. Si quieres, paso a paso: llego a barajas, paso, vengo de turista y, y al día siguiente pido cita para pedir el asilo dan la cita a lo mejor para dentro de una semana para dentro de siete días para dentro de diez días pide la mejor en Madrid que es donde a día de hoy están más rápidas las citas total que dan para la semana que viene vamos a poner te vas el día que te la hayan dado y allí lo dices mire soy Verónica Salcedo y soy venezolana y quiero pedir asilo muy bien te van a decir te van a decir eh, bueno te, te dan un papel y te dan una cita para yo que sé, para ya te digo, para una semana, 10 días. Y ya vas ese día y te dan una, una tarjeta blanca con un NIE, con tu foto, te hacen llevar un par de fotos sí. y ahí te toca esperar seis meses. Seis meses, que en teoría no puedes trabajar, pero ya puedes residir tranquilamente. Y a los seis meses bueno, pides otra cita, todo esto es por internet, y ya te dan la tarjeta roja con la que puedes trabajar. Ese es el resumen, paso a paso. O sea, venir ya al día o así pedir ya la cita vale para la solicitud de asilo y luego ir cumpliendo las citas y empadronarte eso no está de mal en cuanto tengas el alojamiento te vas otra mañana al ayuntamiento y te empadronas no sé si el resumen más o menos me me explicaba así rapiditamente. javier tierra qué diferencia entre sacar y el empadronamiento ya lo hemos hablado Uy, uy me estoy repitiendo preguntillas PRILINERS a ver, venga, sistema Nemesis. ¿Cómo justificar ingresos para los distintos tipos de visado? Además de presentar el extracto bancario para llevarlo antes de ir a Madrid y no gastar en traerlos después de, por courier. Un abrazo. ¿Cómo justificar ingresos? Pues te piden el extracto bancario, suele ser de los seis últimos meses. Si, por ejemplo, en ese extracto bancario ven que hay. Me estoy poniendo pijotero, ¿eh? para poneros en el peor de los casos. Ven que de repente hay un ingreso muy gordo. Que a lo mejor tú en la cuenta no tenías, tenía muy poquito y que de repente aparece ahí un dineral. Pues, sistema Nemesis, te van a decir que justifiques cómo ese gran dinero entró ahí en esa cuenta tuya. Que si vendiste una casa o que si vendiste un coche o que qué pasó. Ese es, a ver, la ley admite muchas maneras de justificar los ingresos. Ellos te suelen pedir pues un extracto de los últimos seis meses insisto si ven un ingreso muy gordo de golpe pues te van a decir y este dinero de dónde vino que les demuestres un poco de dónde vino tampoco es que sea una manera muy que sea muy estrictos en eso vale eh, Luisa fernanda Tavares. hola luis con tanta migración de venezolanos y colombianos es verdad que está muy difícil conseguir trabajo para nada luisa fernanda el que quiere trabajar trabaja y el que no quiere trabajar como fátima pues no trabaja que por eso es la traja de canal para que cuando os digan que hay un paro en españa veáis quién pide paro qué pasa que son personas que se han acostumbrado a las ayudas y cuando un ser humano entra en esa dinámica es difícil sacarle ¿vale? igual que cuando un ser humano es muy trabajador también es difícil de dejarle de ser trabajador yo qué sé no hay dificultad para encontrar trabajo el que quiere trabajar claro el que quiere venir y estar de marques y es a lo mejor encuentra más más dificultad vale es difícil eh, emigrar es difícil pero en españa a día de hoy os aseguro que hay trabajo y si queréis mi ejemplo yo estoy trabajando desde los 14 años y no he dejado de trabajar ni un solo día y os aseguro que nadie me regaló nada ni nadie me da nada Nunca he tenido ninguna ayudita y como yo mucha gente Ahora hay que se acostumbra a que le mantenga bueno, dejo la reflexión. Gabriel Quijada. Ahora, cómo están. Yo tengo mis títulos apostillados. Cuando vine de Argentina, me sirve para España, claro. Si están apostillados, perfectísimamente. Habría que ver de qué son esos títulos, ¿vale? Os insisto, tema de tecnología, de informática, de, de todas estas cosas con apostillar, ¿vale? Si ya nos metemos en tema de sanidad, tema de abogados, ahí ya sí que hay como lugar, ¿vale? En Telegram tenéis el, las carreras que, que, que te vale solo contenerlas las apostilladas y las que hay que homologarlas. A ver, Rosina, hola desde Uruguay, en Alicante con mi hijo a comprar piso para ni para inversión y me empadronó con mi piso como hace para estudiar siendo ilegal. Rosina, aquí puede estudiar todo el mundo, lo he dicho antes. Ilegal no, irregular. Ilegal, ilegal aquí en España, por no estar sin papeles, no estás ilegal, estás irregular. Es un tema de papeleo. Mary Villacorta. Pero vamos, puedes estudiar perfectamente en lo que quieras. Pedí asilo en Salamanca, pero quiero irme a Guadalajara. Pues nada, te vas tranquilamente a Guadalajara y trasladas tu expediente. Te vas a la inmigración de Guadalajara y lo dices. Vivía en Salamanca, que me lo traigan para acá, que ahora vivo aquí. Sin dificultad. Manuela Ríos. ¿Crees que afecta algo haber solicitado primero reagrupación familiar denegada y posteriormente asilo humanitario? Pues si se hizo por desconocer la opción, Manuela, es una, una, un motivo válido y viable. Si tú no lo conocías, Manuela Ríos, perfectamente, ese, te lo tienen que tramitar. Hechi Madrid, estoy en trámite de tarjeta comunitaria. Yo que sí, que es normal, que está. No me repitas las preguntas. Pues bueno, pilines ¿cómo me.? Estoy por cerrar el vídeo, ¿eh? Porque es que me quedo sin voz. A ver. Prilines. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, no nos va a dar tiempo. A ver qué nos dice aquí el señor Carlos Ariel Montenegro. Me he ido para abajo, ¿vale? Porque ya vamos a finalizar dentro de poco, ¿vale? Si alguna pregunta es muy importante, volverla a poner ahora abajo. Me voy para abajo. Carlos. Ariel, hay que homologar para hacer equivalencias, por si vale. Estáis muy bien, lo estáis vosotros diciendo entre vosotros. Venga, vale. Bueno, Prislines, llevamos más de media hora, yo creo que está bien, vale. Que, que muchas gracias, vale, Prislines. Eh, yo todos los miércoles voy a intentar no fallar ninguno, salvo fuerza mayor. Yo todos los miércoles voy a estar con las dudas que me ponéis en el chat. ¿vale? mañana hay una invitada que lleva en españa bueno mañana lo veis vale será antes que esta hora y el viernes también antes que esta hora estaremos con el abogado en vivo siempre vale y qué os iba a decir que muchas gracias que, que nada que estoy muy contento de, de poderos ayudar en algo vale lo que os digo siempre ponerme un like por fin si os ha gustado tanto si lo estáis viendo ahora en vivo como si lo veis luego si no estás suscrito, pues suscríbete, porque siempre emitimos en directo, vale. Y que muchas gracias, que que nada, que estamos en contacto, vale. Que yo estoy muy contento con todos vosotros. Ah, sí. Que sigáis llevándolo al siguiente nivel. Lo de PRIXLINE me encantó a los Prislines que conocí en Madrid el sábado pasado y la reunión de Argentina. Vi las fotos, por cierto. Y si hacéis reuniones de Prislines, grabar el vídeo, me lo mandáis y lo subo. A YouTube para que todos lo veamos, ¿vale? Que muchas gracias, ¿vale? Que, que ya es tarde aquí. Yo por mí me quedaba aquí toda la noche hablando, ¿vale? Pero hay que seguir para adelante. Que muchísimas gracias a todos. Ah, sí, que lo código siempre el chat. Me lo voy a imprimir, por supuesto. Y cualquier pregunta, para que nada caiga en saco roto. Luego en los vídeos estos cortitos que os voy haciendo todos los días aquí en YouTube, voy respondiendo las preguntas que han quedado pendientes, ¿vale? Yo ahora, cuando cierro, imprimo el chat y las voy a usar. Vale, os voy a ir respondiendo. Que muchas gracias, Preliners, ¿vale? Un saludo muy cordial desde Madrid a todos vosotros. Chao, chao. Chao, chao. Adiós, Chao, chao.